días a todos y todas las personas que nos acompañan, eh, es un gusto estar eh, en esta jornada eh, con dos personas que, expertas que van a tratar el tema de los identificadores persistentes. Eh, tenemos la presencia hoy eh, sobre el tema de los identificadores con eh, dos compañeros argentinos que nos van a hablar durante eh, unos minutos, una buena cantidad de minutos, eh, y que a partir de su eh, experiencia van a contarnos lo que, eh, los avances que tenemos eh, con los identificadores persistentes, cuáles son y cómo eh, es posible aplicar un identificador por el que no haya que cobrar, no haya que pagar, y que eh, en este sentido tenemos eh, una experiencia ya eh, avanzada. Eh, tenemos con nosotros a Carlos Norberto Autier, que es nuestro colega de Latindex de Argentina, él es editor por la Universidad de Buenos Aires. Encargado del sector de gestión de la calidad editorial en el Centro Argentino de Información Científica y Técnica, CAICIT. Coordinador Nacional de la Argentina. Jefe del Centro Nacional del ISSN. Profesor de Registro y Organización de Materiales Editoriales en la carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires maestrando en la maestría de docencia universitaria de la misma universidad. Y también tenemos con nosotros a Diego Ferreira, bibliotecario de la Universidad de Misiones, Nacional de Misiones, el licenciado en bibliotecología y documentación de la Universidad del Museo Social Argentino, especialista en teoría del diseño comunicacional de la Universidad de Buenos Aires, mi máster en, en gestión de la información y el conocimiento de la Université Paul Valéry III. Supongo que en París. Eh, o al menos en Francia. París. Ok. Eh, ellos van a hablarnos entonces durante un tiempo, eh, aproximadamente unos 40 minutos y luego vamos a pasar a un periodo de preguntas ustedes que nos acompañan desde el facebook live pueden plantear sus preguntas en el en el facebook o en el chat como eh, deseen hacerlo eh, nuestro compañero jorge polanco que está detrás de las cámaras nos eh, ayuda con esta este, esta parte de manera que eh, yo voy a pasar también este, las preguntas para que ellos nos puedan responder. Muy buenos días. Y adelante, Carlos. Eh, los micrófonos son todos tuyos. Eh, buenos días a todos. Eh, creo que no hubo presentación de, de Saray, porque, bueno, este es un evento que, es en nuestra casa, supongo en Latindex, pero en Internet. Y bueno, para los que espero que este evento también llegue a otras personas que no pertenecen a la familia Latindex, porque esa es la intención de difundir este identificador. Saray es socia honoraria de Latindex desde hace muchos años y colabora permanentemente con estas iniciativas para difundir este, iniciativas que abaraten el costo de la ciencia abierta en América Latina y Jorge Polanco es el coordinador nacional que está ayudando con esta transmisión, es el coordinador nacional por Costa Rica. Este, muchas gracias a ambos. Con Diego nos sumamos a esta actividad, eh, fruto de que venimos trabajando ya hace unos años, estas cosas llevan tiempo. Y empezamos con un identificador que el estándar se fue escrito en California por John Kunze, y después muchas personas de todo el mundo colaboramos con ese estándar. El estándar es un estándar abierto y adaptable a las realidades de cada país, y por eso nosotros lo tomamos, basado en una necesidad que descubrimos que seguramente es común a muchos países latinoamericanos, de que tenemos dificultades para, para muchos eh, pagar el único identificador que la mayoría de ustedes conoce, que es el DOI. Y entonces comenzamos con esta iniciativa, porque es parte de una realidad concreta de que muchas revistas argentinas, eh, no podían abonar ese identificador u otros. Y eh, es así como fuimos avanzando lentamente, ya muy poquito, dado que como todos atravesamos la pandemia y estos años terribles para toda la ciencia latinoamericana y los que estamos en estos temas, con presupuestos recortados y muchas dificultades informáticas, administrativas, personal, etcétera. Eh, pero queremos contarles buenas noticias. ¿Compartimos la presentación, Diego? No te escucho. Que está compartida cuando nos habiliten. Ah, Jorge, no... Ya... Bueno, esta es la carácter de la presentación que tenemos hoy, a pesar de que el título en Facebook era un poco diferente, pero eh, los identificadores persistentes que vamos a presentar están basados en una experiencia piloto, vendría a ser, que hicimos en Argentina, que la llamamos ARC, que es eh, Archival Resource Key, que es ese protocolo. Que que digo, creado en, en la Universidad de California y utilizado por muchas instituciones de todo el mundo. Para, para mencionar una de una importancia muy grande en el mundo es la Biblioteca Nacional de Francia utiliza este identificador para sus objetos digitales de, y para todo tipo. O sea, también las pinturas del museo etcétera. Y bueno, luego de ARC dice CAICIT, que es el centro donde nosotros trabajamos en la Argentina, dependiente de la institución de ciencia y tecnología de la Argentina, que es el CAICIT. Y somos un equipo muy chiquito, tenemos la colaboración de todos los compañeros en el centro en que trabajamos, pero esta patriada, como le decimos en Argentina, la llevamos adelante el el primero que suscribe ahí, Carlos Autier, que soy yo, eh, que básicamente me dedico a la promoción del estándar, de hablar con la gente, hacer como un trabajo de marketing, de, de explicarles de qué es tan válido como el DOI, etc., en términos sencillos a los editores que no tienen demasiada formación en informática o cuestiones de ese tipo, Diego Ferreira, que es eh, nuestro corazón desarrollador informático, este, y trabajamos eh, de manera muy conjunta, y Hernán Viglieri, que hace las partes también de programación y de algunas cuestiones de diseño de la página en la que ya tenemos esta experiencia, que después se la vamos a compartir, donde pueden ver eh, la cantidad de identificadores persistentes que tenemos otorgados hasta ahora en un plazo más o menos de dos años en las revistas científicas argentinas, donde hay un manual en el que pueden ver cómo la gente, eh, fuimos desarrollando un pequeño tutorial para que la gente se autoadjudique este identificador de maneras este, autónoma una vez que obtiene eh, un acceso a la página web que nosotros tenemos en Argentina. La siguiente, Diego. Y bueno, la idea es difundir entro, esto entre la gente que no es técnica. Entonces, mi idea es que entiendan que es un identificador persistente, eh, como lo entendemos actualmente, en la ciencia mundial. Aquí esta, esta definición dice, un identificador persistente es la asociación entre una cadena de texto y un objeto. Esta cuestión de persistente es como un concepto que uno repite, como un loro, pero vendría a ser que tiene una cierta duración, porque tampoco es que no hay que pensarlo como algo eh, eterno, o que no sufre ningún cataclismo, o después lo vamos a ver. Todos estos identificadores dependen básicamente de la electricidad también. Si uno no tiene luz, no va a poder utilizar los identificadores, o no tiene internet, etc. Y después es la asociación entre una cadena de texto. Esto que nosotros decimos en estos términos técnicos, esa es una cadena de caracteres que pueden ser números, que pueden ser letras, eh, que pueden ser algunos símbolos de los que vemos en el teclado, que en, en la parte técnica se especifica cómo deben estar ordenados o cuáles son los posibles en esa cadena de texto. Y un objeto que puede ser de cualquier tipo, o sea, digital o no digital que queremos identificar a través de la web y que tenga como nosotros tenemos todos los seres humanos actualmente un, un documento de identidad, que es un número. ¿no? Eso es lo mismo que hacemos con los objetos di digitales, le damos como una cédula de identidad para poder identificarnos, identificarlos y encontrarlos en la... Enorme cantidad de objetos digitales Que ahora existen en Internet El, Carlos, así sí ¿Puedo hacer un comentario pequeño? Dale, dale Ya se me estaba quedando y... sin letra No, querido posible. Eh, lo, lo que comentaba Carlos De alguna manera Lo que queríamos con esta eh, filmina Es presentar la idea De que esta relación de nominación que existe entre una cadena de texto y un, refe, un, refer, un objeto referido, es en realidad muy antigua en nuestra disciplina. Siempre nos hemos dedicado a identificar unívocamente artefactos culturales, ¿no es y a desarrollar metodologías, desde la asignatura librística en adelante. Siempre los hemos tenido, y gran parte de nuestro marco metodológico, teórico y técnico dentro de nuestra disciplina, está basado en construir ese tipo de artefactos. La digitalidad cambia esto en dos aspectos, que es lo que vamos a ver seguramente en la siguiente filmina. Una que es algo que cada día es más común, pero que no era tan conocido cuando se crearon los primeros identificadores, que es la idea de un token. Vieron que ahora los blockchain, todo el mundo tiene, eh, yo no tengo, pero supongo que los que conocen de criptomonedas y tal, tienen un token, un identificador único que los asocia con un artefacto, con una entidad o lo que fuera. ¿No es cierto? Es una forma de generar una cadena de texto no reproducible que identifica unívocamente con un artefacto. ¿no? Los dos cambios que uno lo nombró Carlos recién es que es el, la idea esta de lo evanescente que tienen los objetos digitales, que es imposible que tengan la persistencia que tenían la monumentalidad de los artefactos físicos. ¿No es cierto? Y el otro cambio que es el que vamos a ver en la siguiente filmina, Carlos, ¿puedo pasar? sí. O, o, creo sí. que está en la siguiente filmina. No, no está en la siguiente filmina. Yo no, haré un comentario que para los que no son de la disciplina, lo que está eh, diciendo Diego, o sea, de, de disciplinas relacionadas con la bibliotecología o la archivística o la documentación o la información, lo que está... todos ustedes habrán ido a una biblioteca y antes estaban las fichas catalográficas en esos mueblecitos con cajoncitos, y entonces un libro tenía una ficha... Material. Eso ya, digamos, no se hace más. O sea, el libro va a tener una ficha digital en la biblioteca. Ese es, digamos, el cambio entre la materialidad y la digitalidad abrupto, digamos. Esa ficha no existe más, digamos, no se hace más en papel. Sigue existiendo, pero, digamos, de manera inmaterial. Claro. Sí, acá sigue, acá bueno, vemos. Bueno. Diferentes identificadores, algunos ya existían y ya los conocíamos, el número telefónico lo conocemos, no hay dos personas que tengan el mismo número telefónico, ¿no es cierto? Esto está garantizado por la arquitectura de telecomunicaciones del protocolo telefónico, que no puede haber dos teléfonos iguales, ¿no es cierto? O los códigos de aeropuerto IATA, vieron cuando uno saca un pasaje aéreo que te dice que vas a S, que vas a MAD, y así sucesivamente, no hay dos aeropuertos que se llamen igual, ¿no es cierto? O los códigos que se le asigna a cada diagnóstico de desorden eh, en términos de salud mental y tal. Y de estos hay un montón, ¿no? Abajo hay un chiste de Mafalda, de Kino, ¿no es cierto? Que para nosotros es como un prócer eh, en Argentina, y creo que lo conocen casi todos, eh, a Kino, eh, donde eh, ya en la década del 60, fin de la década del 60, ya se sentía esta idea abrumadora de que estamos identificados por números en todas las cosas, ¿No? Porque esta viñeta es de la, fines de la década del 60. Eh, entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo? Que es lo que comentaba recién eh, Carlos, ¿no? Hay dos aspectos muy centrales que son nuevos. Uno es esto que ya comentó Carlos, que es que hoy en día son evanescentes, dependen de un flujo eléctrico para operar. No, es cierto? no hay nada escrito digitalmente que pueda persistir más allá de la electricidad que lo sostiene. ¿No? Y eso atenta contra las condiciones de institucionalización de ese tipo de, persiste, de, de persistencia. Nosotros cuando decimos que tenemos que persistir un artefacto cultural en todas las disciplinas de, dedicadas a la memoria social, nos referimos a la posibilidad de consolidar un artefacto y que sea correferencial por cualquiera y todos lo vean igual. ¿no? Cuando decimos la Torre Eiffel, en Buenos Aires el Obelisco, en, en México el Zócalo, o cualquier otro lugar en cada ciudad, nos referimos a monumentos, a instituciones que son co para todos por igual. Todos saben dónde queda y está igual más allá de nosotros. ¿No es cierto? Y podemos, aparte, en general, lo que dicen algunos teóricos, inscribir nuestra memoria social en ellos. ¿no? Recordar lugares y momentos compartidos a partir de ese tipo de monumentos. ¿no? La digitalidad dificulta mucho eso. Casi todos nosotros vivenciamos experiencias en Facebook, pero ninguno de nosotros dice ¿Te acordás cuando íbamos a Facebook a pasar momentos juntos? como podríamos decir en una plaza. Sin embargo, todos pasan mucho tiempo del día en Facebook. Pero es muy difícil institucionalizar memoria social en entornos digitales. Ese es uno de los cambios más importantes que hay. Y el otro, que es el que nos... Es, si este cambio nos quita capacidades, el otro nos da capacidades. Que es que los identificadores persistentes en ambientes digitales son procesables. Se pueden funcionalizar. Yo puedo asociar acciones a cada uno de ellos. Cosas que no podía hacer con los identificadores presentes fuera del de, de entorno digital. ¿no? Yo para que una asignatura librística, o un, documento, un número de documento, o un nombre y apellido funcione, tengo que hacer mediar una acción institucional. Tengo que decirle, vaya oficial y busque a tal persona con número tal. ¿no? O vaya y busque el libro en tal lugar. Tengo que operar yo, o cualquier, o cualquier medio institucional, para que esos cambios ocurran. Lo que ocurre en los entornos digitales y en particular en los entornos digitales en red como es Internet es que estos identificadores presentes nos quitan capacidades al ser evanescentes, pero nos dan otras capacidades al ser procesables. ¿No es cierto? Y eso nos permite cambiar mucho la escala de las capacidades de gestión y las contraprestaciones de los servicios. ¿Sí? Es la razón por la cual nos, muchas veces preferimos estos tipos de identificadores o este tipo de capacidades. ¿Es, es correcto, Carlos? ¿Voy bien? Te iba a meter un bocadillo, pero no te quedas perder. Acá hay dos no, cosas que ya, que ya comenzamos a escuchar bastante y que me gustaría compartir con ustedes lo que nosotros pensamos al respecto. Ustedes habrán escuchado procesable por máquinas y la cuestión de harvester o cosechadoras. Esas dos cosas tienen que ver con estas cosas que estaba hablando Diego, cuando dicen procesable por máquinas es algo que podemos hacer por ahora con la digitalidad y antes no podíamos hacer el hecho de que toda esta información por ejemplo, nosotros subimos a una base todos esos ARC como lo suben todos los DOI y entonces se puede una máquina puede relevar enlaces caídos etcétera, eh, o ver los metadatos, eso es que las máquinas, que obviamente programadas por humanos, pueden hacer tareas que nos llevarían muchísimo tiempo, eso es algo nuevo. Ahora está la cuestión de los harvesters o cosechadores, que también lo habrán escuchado bastante, y en términos simples, es que por ejemplo una base de datos programada, con este protocolo de cosechar datos, por ejemplo, Core en United Kingdom, pasa por la revista que uno le dice que mi periodicidad es tal, y en tal fecha voy a tener publicados mis nuevos artículos, pasa por ahí, levanta los metadatos, la máquina, y los carga nuevamente la información actualizada en una base de datos. Sería un ejemplo de cosechado. Ese, esos dos comentarios quería hacer con respecto ah, perfecto. a... Perfecto. Eh, es que, eh, aparte, creo que Carlos le da más claridad a cosas, esas veces yo las digo, entre rápidas y abstrusas. Y está bueno. Gracias, profesor. Entonces, eh, eh, un ejemplo, porque nosotros lo que queremos, un poco con estos ejemplos, es tratar de reconstruir, y deconstruir el sentido común de que un identificador persistente en ambientes digitales es persistente realmente o es único. ¿No es cierto? Porque el camino, la llave que nos abre el camino a la pluralidad de identificadores persistentes es ver que las penalidades o las capacidades de un identificador persistente único en entornos digitales es muy baja. ¿No es cierto? Eh, nosotros, desde nuestro lugar en el sur global, nos gusta conferir autoridad a casi cualquier estrategia o metodología provista por eh, entornos, que, eh, discursos que vienen del mundo desarrollado, pero una de las cosas buenas que tiene Internet es que los, la, las brechas de capacidades entre el sur y el norte no son tales en muchos aspectos. ¿no? Muchas de las tecnologías que se utilizan en el mundo desarrollado son producidas por el sur global y viceversa, y los diálogos e intercambios científico-tecnológicos entre nosotros son muy fluidos, entonces es importante que tratar, traemos estos ejemplos para tratar de des, desnormalizar o deconstruir la idea de que solo es posible utilizar algo persistente que sea provisto por un país desarrollado. Porque las condiciones tecnológicas nos equiparan muchas, en muchos aspectos. Lo que mostramos acá, por ejemplo, es cómo funciona la noción de identificadores únicos en general del Internet. No solamente los persistentes, todos. La URL de esta página, la URL de Facebook o cualquier identificador en Internet, básicamente funciona a través de la articulación de una sintaxis que está definida por esa recomendación, que es la RFC 3986, que es muy conocida y, muy, y, ya, y tuvo un montón de versiones, ¿no es cierto? Que básicamente lo que define es que nosotros, adelante del barra barra de una dirección, ponemos cuál es el esquema que va a resolver esa dirección y después del barra barra viene la dirección. Para que eso funcione, siempre opera un mecanismo de base de datos con, con una especie de mecanismos de remisiones entre sinónimos. Es, esta URL quiere decir este servidor. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no está escrito en ninguna piedra. Está en una base de datos como cualquier otra base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y están tan evanescente y volátil como cualquier otra base de datos. Y se mantiene con dinero como cualquier otra base de datos. ¿No? Lo que vemos ahí son, por ejemplo, diferentes esquemas URI. Uno, por ejemplo, el Uniform Resource Name, que permite, por ejemplo, vincular un ISBN y hacerlo resoluble. Que si yo pongo ese ISBN, me venga la página del libro, por ejemplo. ¿No? O el FTP, que es lo que permite transferir archivos. O el que vimos ahí el HTTP, que es el, hiper, el, el nombre del esquema, que permite transferir páginas hipertextuales, como una página web, por ejemplo. ¿No? Hoy en día hay más de 350 esquemas registrados. Hay para todos los colores, hay para intercambiar música, para intercambiar papers, para intercambiar nombres, partituras, lo que se les ocurra. Y todas las semanas nace uno nuevo. Las semanas no, pero todos los meses sí. Si en, no voy a entrar ahora, pero ustedes entran después, van a ver que ya hay más de 350. Creo que cuando entré había 370 y pico. ¿no? Para que vean que este es un número constantemente móvil. Es como si dijéramos que los prefijos de país de teléfono... Todos los meses se crea un país nuevo. ¿Se entiende? El nombre, cada uno de estos esquemas equivale, equivale al prefijo de país de un teléfono. ¿No? Que vieron que yo marco ese prefijo y por debajo de ese prefijo gobierna el país. ¿No es cierto? Acá los esquemas es lo mismo. Por debajo de FTP gobierna el protocolo FTP. Por debajo de HTTP gobierna el protocolo HTTP. Por debajo de URN y ISBN gobierna el ISBN. ¿Estamos de acuerdo? Por debajo del DOI gobierna el DOI. ¿Sí? Eso que va por delante de dos puntos barra barra es lo que dice quién gobierna ese mundo. Y hay tantos mundos como uno quiera. Eso es lo que permite la digitalidad. Sigo ahora, con, sigo con un, un, abordamos ahora otro tema, ¿no? Digo, Carlos, por si me querés interrumpir, sentite libre toda vez que quieras. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces... ¿Cuáles son los problemas que todos conocemos y que ahora tratamos un poco de formalizar y describir, de ¿no? Por un lado, el problema de que la digitalidad tiene condiciones de fragilidad que para nosotros son nuevas, y que son nuevas para toda la humanidad como tal, porque venimos de una tradición que estaba acostumbrada a escribir, a dejar inscripciones materiales. ¿no? Básicamente, la Internet está compuesto por una cantidad de recursos materiales finitos, que son las máquinas, pero dentro de cada recurso, dentro de cada máquina, se pueden producir una cantidad infinita de recursos digitales. ¿no? Esta misma grabación, si yo la puedo variar cada vez que la presentamos, podemos variarla, y eso puede crear una cantidad infinita de variantes o versiones de esta presentación. ¿No es cierto? Yo podría crear un algoritmo que varíe todos los días un píxel. ¿no? Y eso, permite, eso nos enfrenta a un problema estructural nunca visto antes, que tenemos una cantidad finita de infraestructura, que es capaz de soportar una cantidad infinita de recursos ¿No es cierto? El único otro componente que se parece a esto En teoría es el lenguaje Vieron que el lenguaje Propuesto en términos teóricos por Chomsky sopone, Supone que tenemos una cantidad finita de palabras Para producir una cantidad infinita de discursos ¿No es cierto? Eh, lo mismo ocurriría en este caso con la digitalidad A su vez Todos los mecanismos de identificación Requieren mecanismos indirectos no hay posibilidad en la web de nombrar directamente uno, un artefacto digital. Porque todos pasan por una cantidad de capas que eh, van trasladando los datos. Yo no me puedo comunicar directamente con la computadora. Me comunico con un servicio que ofrece la computadora, que es una página web que se comunica con la base de datos, y así cada cual. Todos esos pasan por mecanismos indirectos de redireccionamiento. Y en cada redireccionamiento es posible fracasar o acertar pero no, no es posible establecer un mecanismo directo, uno a uno, de identificación. ¿Estamos de acuerdo? Como cuando uno dice, voy a ir a la plaza tal, que es esa plaza y no es otra plaza. Siempre voy a una versión de la plaza tal, que pasa por una base de datos, que pasa por un identificador, por una página web, y por un lenguaje de programación y por un algoritmo. ¿No? Cualquier esquema basado en datos indirectos, entonces es dinámico, volátil e inestable. Porque depende de todas estas capas intermedias. Todos dependen de un modelo de datos, de un modelo de acceso de unas capas de transferencias, que van interactuando y articulando. Por eso cuando tenemos un problema, siempre el soporte técnico nos dice apague y prender de vuelta. Porque la cantidad de capas intermedias que hay en el medio, ningún soporte técnico podría resolver el problema que pudiera estar en cualquiera de esas capas intermedias. ¿Estamos de acuerdo? sí Y en general, a ciertos problemas más estructurales los resuelve el área de soporte. Nosotros pertenecemos al área de tecnología, así que no es que los problemas son irresolubles. Bien, eso para describir por qué tenemos estos problemas que... Antes que no, no tuvimos antes ¿no? Entonces, desde que surgió Internet existen y, han, y, y existen y han existido diversos proyectos y propuestas Para resolver este problema ¿Estamos de acuerdo? Esto no es algo nuevo de este año ni de esta década Existe existe Internet ¿Por qué pasa eso? Porque todos compartimos un único entorno O universo sociotécnico que está constante Y es integrado, que es Internet ¿No es cierto? Esto para nosotros es importante Que este entorno es constante En todo momento estamos en él no es que yo digo, bueno, lo apago y mañana vuelvo. Es constante. Y a su vez es integrado. Yo no puedo armar mañana un Internet que eh, ocupe el 70% de Internet y mañana y pasado mañana ten, ocupará el 30%. Constantemente lo que hacemos afecta a todos los demás actores que están en Internet. ¿no? A su vez ese entorno que es constante e integrado es inestable porque está compuesto por artefactos eléctricos. ¿no? alcanza aunque se corte la electricidad, para gran parte o grandes porciones de la cultura humana eh, de, dejen de existir, ¿no es cierto? Nosotros, de, en la última década, asistimos a grandes deforestaciones culturales, ¿no? todas las plataformas que fueron cayendo, desde de, de, eh, las que permitían subir música a los músicos, las que, su, las que subían flick con las, las imágenes, delicios con los enlaces, hubo un montón de sucesivas plataformas de memoria cultural que desaparecieron, justamente porque son eléctricas. ¿no? Y a su vez, a diferencia de los universos a los que estamos acostumbrados nosotros, que son topográficos, o sea que son nombres asignados a través de un grafema, a través de un dibujo, a un modelo de representación que es el mundo, en internet son topológicos, son nombres que le asignamos a artefactos lógicos. ¿no es cierto? Y eso hace que, por primera vez, haya muchos más mapas que territorios reales. Porque cada vez que yo hago una base de datos, hago un nuevo mapeo que se solapa o no con una parte del territorio. ¿no? Todo esto hace que identificar cosas en la web sea un espacio de muchas disputas. Y como dijo O'Reilly a principios del 2000, de la época del 2000, cuando acuñó el nombre de web 2.0, la disputa ya desde entonces, el año 2003, en Internet es por quién le pone nombre a las cosas. ¿no es ¿Cómo hacemos para convertirnos en los proveedores autorizados de nombres para artefactos concretos en Internet? Eh, concretos no tanto, virtuales en la web, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué cosas evaluamos con Carlos cuando nos reunimos? Porque Carlos comentaba el tema este del dinero, ¿no es cierto que para nosotros es central? Pero nosotros cuando pensamos este proyecto queríamos ir un poco más allá del dinero, porque el problema nuestro cuando pensamos solamente en términos de dinero es que terminamos obteniendo soluciones para infopobres. ¿No? soluciones baratas, y que después no las podemos defender cuando viene la solución sofisticada, porque tenemos que defenderla solamente diciendo es lo que pudimos pagar, ¿no es cierto? Y ese es un argumento que es muy or eh, or eh, organizador, el dinero siempre organiza entornos, ¿no es cierto? Es un gran organizador, pero no, nos es, no es sustentable en términos retóricos, sí en términos económicos y políticos, pero después nosotros tenemos que ir a un congreso y no podemos decir tenemos esto porque era lo que pudimos pagar porque nos perdemos nuestras condiciones de eh, igualdad discursiva e igualdad académica y científica con otros interlocutores que nosotros creemos que fia tenemos todos en América Latina. ¿No? Entonces estamos a encontrar cuáles eran las condiciones totales por las cuales íbamos a evaluar a un identificador presente, que no eran solamente sus condiciones de financiamiento. Entonces, en principio definimos estas condiciones, que nos alegra mucho porque la semana pasada el consorcio W3 sacó una nueva recomendación para identificadores persistentes y muchos sus de evaluación coinciden con los nuestros, lo cual nos da a sentir bien y felices, ¿no es cierto? Bien. Eh, un primer aspecto era que sea portable, cuáles son sus funciones para portabilidad funcional, si puede usar en cual, si puede ser usado por cualquier contexto, cualquier medio, si puede ser usado por celulares, por televisores, por cualquier tipo de artefacto, ¿no es cierto? Luego, qué tipo de alcance tiene? Si sirve solo para objetos digitales, para objetos para objetos no digitales como los físicos, para partes de objetos o para conceptos. Antes Carlos comentó que el arc fue adoptado por la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de Francia lo utiliza para establecer un identificador único para cada concepto abstracto pensado por un francés, por alguna, decirlo de alguna manera, que es para su infraestructura de vocabularios controlados. Cada término acuñado por la Biblioteca Nacional de Francia, tiene un identificador único, ¿no es cierto?, provisto por el arte. ¿Cuál es el grado de documentación que tiene ese estándar? Porque eso nos va a permitir eh, seguirlo, ver a, hasta qué punto es claro, qué casos están previstos y cuáles no, o si es un estándar de facto. Hay muchos estándares en la boca que funcionan como estándar de facto, ¿no es cierto? E incluso primero funcionaron y luego fueron documentados. ¿no? Este es el aspecto central para nosotros, ¿cuál es el modelo de soberanía de ese ARC? Eh, protocolo. ¿Cómo se gobierna? ¿No es cierto? ¿Quién decide qué dentro de ese protocolo? ¿No es cierto? Eh, ¿Y cuál es su grado de robustez? Una de las cosas que de la década del 60 eh, ya fueron planteadas por un teórico eh, que se llama Paul barán que es que en entornos eh, digitales en red, la, la arquitectura de persistencia, la noción de robustez depende en gran medida de la capacidad para redundar y descentralizar datos. ¿No es cierto? A diferencia de los entornos físicos donde la noción de persistencia depende de que algo sea dicho una sola vez, pero de manera muy firme, ¿no es cierto?, que sea un gran monumento, que sea el Papa, que sea una institución referida por todos, como la UNESCO o la Iglesia, ¿no es cierto?, en entornos digitales la capacidad de que algo sea persistente y que pueda envejecer y poder ser reconocido por cualquier actor y pueda ser institucionalizado, depende en gran medida de que sea redundante, que esté repetido en muchos lugares, y de manera descentralizado Es lo que pasa tanto con el blockchain, como con los torrents. Cuando todos descargan películas o música, es porque esas películas y esas músicas están repetidas mil veces en las máquinas de muchas personas. Bien. Y a su vez, ¿cuáles son las condiciones de cada identificador para, para articularse con tecnologías previas a ese momento? ¿No es porque la realidad es que, a partir de la emergencia de la web, es un, podemos hacer un corte sincrónico, pero hay un montón de... Artefactos culturales que son previos a la web ¿No es cierto? E inclusive hay aspectos que podrán ser posteriores a la web La web quizás no exista para siempre Tenemos que pensar en un mundo post web ¿No es cierto? O también en entornos que sean di diversos Que sean articulaciones entre el mundo físico y digital Como son los objetos digitales eh, que tienen QR ¿No? Bien Los casos que fuimos analizando con Carlos ¿Querés decir algo Carlos? Perdóname que hablo tan rápido y no te dije lugar no, eh, no tengo ningún comentario hasta ahora. Me parece no, sí, sí. que varias Rápido. cosas ya, ya las, re, las, las dijimos varias veces, ya están surgiendo algunas preguntas. Eh, okay. Insistiría sobre el tema de la soberanía, eh, que entiendan que el DOI no nos da soberanía, es un modelo centralizado, en alguna parte nos hace ruido, ¿no? O lo leemos en los artículos. La cuestión está de que los monstruos como Facebook, Gmail, Google, eh, dominen determinadas áreas. No es un modelo bueno. Y como vimos, eh, incluso WhatsApp se cae. Y ahí está marcada claramente la volatilidad de estos entornos eléctricos, porque incluso esos gigantes. Eh, dejan sin servicio a millones de personas, y la cuestión de la soberanía, no me quiero perder, es que eh, el DOI es un modelo centralizado, igual para todas las naciones del mundo, para todas las revistas científicas del mundo, de absolutamente todos los países. En cambio, este modelo, esperamos que sea adoptado por otros países eh, latinoamericanos que así lo quieran, que desarrollen su propio modelo, o sea, adaptado a sus circunstancias, a sus necesidades y a, a su soberanía, digamos, el modelo que les sea propio. Esto de la libertad a veces puede confundir, pero es bueno que cada uno desarrolle un modelo adecuado a sus circunstancias. Así como cada país nuestro tiene una constitución diferente y un sistema de gobierno adaptado a su idiosincrasia, es bueno que en este tema de los identificadores entiendan lo que es la soberanía, no es copiar el modelo argentino, es que nosotros llevamos adelante con Dios, sino hacerlo con el mismo espíritu que hicimos nosotros, adaptado a nuestra realidad y vinculado con el Centro Nacional de ICCN, o sea vinculado al número de ICCN de las revistas, desarrollamos un modelo posible en nuestro entorno. Eso solo decir. Muy bien. Ahora mucho de lo que dijo Carlos recién lo vamos a ver en ejemplos concretos. ¿Sí? Eh, los elementos que nosotros analizamos un poco, los vamos a nombrar un poco por arriba, porque seguramente todos los conocen, son estos esquemas, y porque a la hora de tomar la decisión tuvimos que analizarlos para ver cuál adoptábamos y cuál utilizábamos como esquema, ¿no? como modelo. Entonces, el PURL es el quizás más conocido por todos porque es el más antiguo, ¿no es cierto?, desde el 95 fue desarrollado por la OCLC. La OCLC es un consorcio que es privado como tal, ¿no es cierto? Y fue transferido en el 2015 justamente porque la OCLC no lo quiso seguir manteniendo a archiv.org, ¿no es cierto? A su vez, después sufrió en su momento la crisis, no sé si ustedes se acuerdan cuando no le querían votar el presupuesto a Obama y las oficinas públicas gubernamentales estadounidenses cerraron, ¿no es cierto? Parte de los servicios que cerraron por esa crisis política interna del poder legislativo norteamericano fue la arquitectura de Archive.org y de la OCLC, los que estaban basados en PURL. Ahí, ahí también afecta la noción de soberanía, porque es otro Estado que tiene un problema propio de su propio Estado que afecta a la capacidad de identificar presentemente de global. ¿no? Hoy en día ofrece un servidor de, con resolver de direcciones que es libre, lo pueden encontrar ahí en Archive.org, archive eh, y ustedes pueden asociar cualquier eh, pool, o sea una URL que ellos mismos desarrollan, con una dirección que ustedes pueden eh, construir. Desde el año 2015-2016, eh, pertenece a Arcade.org, y creo que unos años después Arcade.org pasó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿no? Ahí también vemos cómo hay diferentes procesos de pasaje de soberanía sobre un identificador. El siguiente, que nosotros en términos que evaluamos fue el DOI, que fue creado en 98, es un identificador basado en los servicios provistos por handle.net o sea, este el DOI es una especie de paraguas institucional que se basa en los servicios que provee otro proveedor tecnológico que es Handel.net, ¿estamos de acuerdo? Y que utiliza todas las capacidades de handle.net que es, eh, es tan bueno como cualquier otro, ¿no? Es un proyecto y es una marca registrada, de hecho nosotros no podemos usarlo libremente esta palabra, ¿no? Es como Coca-Cola, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y el DOI delega en agencias de registración propias, específicas. ¿no? Que cada una de ellas tiene que pagar un costo de afiliación, y una vez que eh, es reconocido como agencia, se le asigna un rango de números. Esto nosotros lo conocemos porque es una arquitectura muy parecida a la del ICCN. también tiene agencias delegadas, y esas agencias delegadas también se le asigna un rango numérico. ¿sí? La diferencia es que acá no reconoce el mediador gubernamental como mediador eh, privilegiado. ¿no? que les dicen sí, El sistema ¿no? Handel fue creado inicialmente por la CNRI, que era una especie de, de corporación de investigación norteamericana dedicada a investigar nuevas tecnologías, en particular Internet, ¿no es cierto? Fue publicado en la década del 90 y tuvo diferentes versiones, no. Y este sí tiene un, contempla un modelo de redundancia. Hay una fuente maestra, ¿no? como un archivo central, y muchos actores que pueden generan modificaciones y versiones locales, que luego ¿sí? se re referencian en la fuente maestra, y luego se redundan en las fuentes eh, diversas. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Es como si dijera que eh, los cajeros automáticos, que hay una fuente central que sabe todo, pero si cambia algo en el cajero automático, se lo comunica a la fuente central, y automáticamente se refleja en todas las fuentes satelitales. ¿Estamos de acuerdo? Son sitios espejo, no tienen la misma capacidad que la fuente central. Si el día de mañana se prende fuego la fuente central, se va a poder reconstruir, pero no va a ser exactamente igual. ¿no Es cierto? Es el más antiguo y documentado, y a su vez tiene un esquema eh, documentado como recomendación RFC, como los demás. ¿no? Muchos de ustedes ya lo conocen porque hay tecnologías de repositorios digitales que tienen su propio protocolo de comunicación con el handle como el DSpace. ¿No es cierto? Vieron que el dispace como herramienta de repositorios, tramita, si ustedes lo registran, su dispace les tramita automáticamente cada nuevo eh, identificador. Pero lo que hace es conectarse con esta fuente general y le asigna un identificador con cada vez que ustedes ponen guardar. ¿Sí? Bien. Otro que vimos que es, queríamos ver cómo funcionaba otro, una propuesta más distribuida, porque las anteriores son, tienen diferentes grados de distribución. El handle es centralizado, pero tiene modelos de redundancia asociados como vimos recién, ¿no? Bien. El consorcio W3 propuso el W3 ID o, y también el PERMA ID, ¿no es cierto? Que este sí permite que cada uno cree los propios y los va copiando en un archivo y cada uno eh, se va redireccionando. Esto es muy... Eh, esto supone una redundancia cooperativa. Cada uno, ustedes después entran a esa URL y le van a poder ver, cada uno puede subir lo que quiere y eso hace que genere Muchos problemas de consistencia Porque no todos mantienen los mismos niveles de co consistencia las mismas, Ni las mismas políticas de asignación ¿no? Esto es como una especie de política del bazar ¿Vieron cómo funciona el bazar? Que cada uno pone su puestito Y uno va recorriendo Y alguno puede tener un puestito más organizado Otro menos organizado Pero es el más horizontal Y finalmente llegamos al que más nos gustó Cuando lo evaluamos con Carlos Que es el ARC ¿no? bien Este esquema fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina, en Estados Unidos, y eh, soportado por la Biblioteca Digital de California. Y fue pensado inicialmente tanto para identificar como objetos digitales, como objetos físicos, ya desde el vamos, ¿no? desde origen. ¿no? Básicamente, permite describir, identificar documentos, objetos digitales, como ser bases de datos, aplicaciones, documentos, sitios web, objetos físicos, como ser libros, monumentos o cuadros, ¿no? Hubo eh, objetos, eh, o también células, compuestos químicos, cualquier cosa que pueda ser susceptible de ser nombrada, ¿no? Y también objetos intangibles, como puede ser un vocabulario, un descriptor, una enfermedad, o una actuación, ¿no es cierto? Una, un baile, ¿no? ¿Qué es lo que planteaba Kunze cuando lo, lo, lo propuso? Dijo, básicamente el principio fundamental del ARC es que la presencia es puramente una cuestión de servicio, y no es inherente ni al objeto, ni le confiere una sintaxis de, de denominación particular. Lo mejor que puede ser un identificador es llevar a un usuario a esos servicios. Acá lo que Kuhn se está planteando justamente es esta idea fundamental del ARC, que es que la persistencia es solamente una convención. En ambientes digitales la persistencia es una convención. No es, algo que, no es que Dios exista en Internet y dijo, y ahora esto será para siempre así. ¿No es cierto? Es todo, todo es un como si. -sí. Y eso lo podemos ver como un problema o como una libertad. Como es todo un como si, -sí, mi como si -sí es tan bueno como el como si -sí del otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso nos ayuda, o así lo vemos nosotros, por lo menos. ¿no? Porque aparte no podemos volver a un mundo donde el como si no exista. Lo que también plantea Kunze con esta frase, con este párrafo y en el documento, que es que no es que esto es un problema del ARC o del DOI. No es posible en Internet volver a un mundo donde las cosas sean fijas. No va a existir nunca más. Entonces, si ya sabemos que todo va a ser móvil y dinámico, afrontémoslo de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis que prevé el ARC? ¿No es cierto? Por, está compuesto por cuatro componentes, ¿no es cierto? Utiliza el mismo HTTP que utiliza cualquier protocolo hipertextual. Primero, después del barra barra, viene el nombre de una organización que es la responsable de poner nombres. A partir de ahí es como si fuera el prefijo del número telefónico, ¿no? Acá, esa sería el max, la máxima autoridad a partir de, de ahí, ¿no? Que por ejemplo puede ser Argentina, puede ser... Costa Rica, puede ser un código que identifica a Costa Rica, 54 que identifica a Argentina, o el código que ustedes quieran. ¿No es cierto? El siguiente, después pues viene la, la frase la clave, la palabra ARC, que eso hay que dejarlo siempre, dos puntos, una barra simple, y ahí viene el número de identificación de la organización como tal, que es la responsable del recurso. ¿No es cierto? Que nosotros, por ejemplo, utilizamos en general el ISCN. Pero puede ser cualquier código asignado. El ARC propuesto por Kunze propone que ellos le ponen el número, pero nosotros podemos usar, de hecho es lo que acordamos con Kunze, con John Kunze, que usamos el ISSN como identificador. ¿no? Y después viene una cadena de texto única que identifica cada recurso. Esa cadena de texto tiene que ser compilada, está resuelta criptográficamente, no se puede repetir. ¿No es cierto? Tienen las condiciones de identificador único como tiene el identificador único de esta sesión de Zoom o el identificador único que tiene una URL de persona en Facebook o un video en YouTube. ¿No es cierto? Tiene que tener ahí sí una capacidad de cómputo ese algoritmo para calcular siempre una cadena de texto que no será repetida nunca y que no puede ser anticipada nunca por un, eh, un atacante. ¿No es cierto? Esto que dicho así suena muy complicado, en Internet hay un montón de algoritmos que hacen eso. Nosotros usamos uno, que es libre, que es gratuito, se lo vamos a recomendar, pueden usar el que quieran. ¿sí? Imagínense que YouTube genera por minuto un millón de videos, y cada, cada video tiene un identificador único nuevo, y que también es una cadena alfanumérica, que no puede ser anticipada y que eh, resulta única. Así que esto no es ciencia oculta, ni física cuántica. ¿sí? Bien. Y, eventualmente, se puede elegir agregarle un cualificador para que identifique una parte dentro del artefacto. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya vamos más al caso particular de arc de cómo, a partir de todo esto, nosotros fuimos desarrollando la implementación particular del ARC-ICID, en Cid y creando esta metodología arc Todo el software que usamos es software libre, todas las tecnologías que usamos es gratuita, todo es transferible, todo es replicable. ¿Sí? Eh, surgió en el 2018 por estos problemas que comentaba Carlos, que nosotros nos estamos enfrentando a muchos editores que no tenían, no encontraron condiciones para dialogar en condiciones de igualdad con otros que publicaban su DOI. ¿No es cierto? Era como nos estábamos convirtiendo en los chicos pobres del barrio, no que ya no pueden ir a jugar a la plaza con los demás chicos porque no tienen los mismos juguetes. no y eso nos parecía tenemos que encontrar la forma de cambiar ese horizonte esas fronteras a través de los medios técnicos que teníamos a nuestro alcance por eso es que empezamos este proyecto no eh, entonces bueno en, dijimos vamos a empezar una estrategia que sea articular que no sea sustitutiva porque había muchos investigadores que decían yo quiero tener el doi pero no siempre lo puedo pagar entonces dijimos bueno el arc es, es complementario es convivencial puedes usar arc y doi a la vez o puedes usar el arc solamente es lo mismo. El ARC va a funcionar siempre. El DOI puede que sí, puede que no. El ARC va a funcionar. ¿No es cierto? Entonces plantea coexistencia o sustitución o solución. El que quiera lo usa únicamente. El que quiere lo, co lo coexiste, el que quiere lo reemplaza. ¿No es cierto? El ARC Entonces, también puede usarse. Perdón, Diego. No, adelante, adelante. Como una solución temporaria. Mañana. Por supuesto. Ir al DOI, pueden pagarlo conservan los ARC, no los pierden. Uno en la, yo di la metáfora y la comparación con nuestras cédulas de identidad, eh, Diego dio la comparación con los números telefónicos. Nosotros en las billeteras ahora no tenemos solo la cédula de identidad, tenemos un montón de tarjetas y todas tienen identificadores diferentes. Eso no dificulta la utilización de esa variedad de tarjetas. Nadie se confunde ni tiene problemas por tener diversas tarjetas que obviamente tienen diferentes identificadores persistentes grabados sobre el plástico. Eso Es lo que en Argentina decir. se llama como portabilidad telefónica, que yo me, me quiero poder cambiar de compañía telefónica sin perder mi identificador, ¿no es cierto? El, una de las cosas que aprendimos con Carlos también, porque ya estamos medio grandes, por lo menos yo seguro, Carlos creo que también, tenemos varios años trabajando acá, y que eh, en lo, a lo largo de los últimos 30 años vimos muchas tecnologías que garantizaban buenas condiciones de ingreso, pero muy malas condiciones de egreso. ¿Qué significa? Son tecnologías donde es muy fácil incorporarse, pero si uno quiere salir para pasarse a otras tecnologías, es muy costoso o traumático. Implica recargas manuales gigantes, migraciones traumáticas, donde doy pérdida de datos y tal. Nosotros teníamos que pensar un modelo donde permitirá un modelo de ingreso sencillo, pero también un modelo de egreso. Porque nosotros creemos que el ARC es una buena solución hoy, pero no sabemos si dentro de cinco años nosotros mismos encontramos otra solución. ¿No es cierto? O surge otra solución. Entonces tiene que haber mecanismos claros, transparentes y, y sencillos de pasaje de esta arquitectura a cualquier otra arquitectura. ¿Sí? Y a su vez, eh, veíamos en el ARC que hay eh, una, una variación consensuada. Nos pusimos en comunicación con con John Kunze y dijimos, mira, vamos a hacer algunos cambios en la sintaxis, eh, a ver si estás de acuerdo y si te parece que el, el protocolo y la sintaxis que vos propusiste la, la tolera. Y por suerte John Kunze eh, nos dijo que sí, ¿no es cierto? Entonces fue una variación consensuada. Muchas veces en variaciones no consensuadas, ¿no? Hay cambios en las maneras de usar el HTML que a veces el consenso de w 3 no acompaña, pero las hacemos igual. Este caso fue, por suerte, consensual. Entonces, ¿cómo funciona finalmente? A su vez, una de las cosas que nosotros encontramos como potencia en este modelo es que nos permitía articular hacia atrás a todas las revistas que tuvieran ISSN, ¿no? no hacía falta que hicieran ninguna reconversión, con que tuvieran ISSN ya se podían incorporar. Entonces, tomamos esta sintaxis. Nosotros utilizamos el ID.conicet.gov.ar como proveedor de auto, como resolvedor básico de las URLs. Después viene el ARC, que es esta cadena de texto que dijimos que siempre que tiene, tiene que tener. Después el nombre de la autoridad propia, que en nuestro caso adoptamos el ISSN como autoridad. ¿no? Entonces cualquier revista que exista en Argentina ya tiene nativamente un identificador único. Resoluble en Internet. ¿no? Eso nos permitía una gran capacidad de interoperabilidad entre la vigencia actual de las revistas y todo el pasado de, estas, de este mundo de revistas. Y también una garantía, cualquier revista futura que exista en la Argentina va a tener su identificador propio. Y ese identificador propio va a ser coherente. Y después del barra, barra del IRCN viene sí un eh, hash, un código calculado por nuestro algoritmo. ¿no? Entonces esto permite definir cualquier... Eh, recurso estructural de desarrollo continuo También esto nos pareció muy importante cuando lo vimos con Carlos Porque hoy en día eh, tenemos que pensar en un mundo en Donde las revistas como modelo de circulación discursiva Son un componente Pero el componente hegemónico son las bases de datos ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a encontrar una forma de identificar Unívocamente cada base de datos que existe en nuestro país Porque tienen que poder ser percibidas como tal Como reservor reservorio de datos culturales y la realidad es que una base de datos cumple con la definición funcional de una publicación periódica. Porque es una estructura fija que tiene un desarrollo no previsto, no limitado en el tiempo. Que es lo que tiene una revista, ¿no? La revista, teóricamente, una publicación periódica, tiene la misma estructura y tiene un desarrollo en el tiempo que puede tener periodicidad o no, pero que no sabemos cuándo va a terminar. ¿no? Lo mismo ocurre con una base de datos. Entonces, a través de esta misma arquitectura de identificación, ampliamos también las capacidades de la agencia de CN porque no solo puede escribir cualquier revista, sino que puede identificar y persistir cualquier base de datos que exista en nuestro país. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto eh, en términos políticos? Y esto es lo que en general, eh, si querés, Carlos, esta es la parte en la que Carlos eh, sale al mundo y saca el pecho, pero el, eh, si querés, que básicamente permite generar identificadores persistentes para todas las publicaciones periódicas argentinas, ¿no es cierto?, en condiciones de igualdad. Permite una gestión distribuida, porque esta arquitectura tecnológica puede ser localizada tanto en nuestro centro como en cualquiera y resolvería de la misma manera, ¿no es cierto?, permite la robustez, porque prevé un esquema de redundancia, puede ser redundado y debe ser redundado todas las veces que haga falta o que se quiera, ¿no es cierto?, permite un soporte pre-extra y post-web, o sea, permite describir cosas que existían antes de la web, que hoy no están en la web, pero que existen a la vez y que podrán existir fuera en un mundo futuro, ¿no es cierto?, y es para todas y todos, todos los que hayan nacido en Argentina o que tengan ciudadanía argentina, lo pueden usar. ¿No? Acá vemos un ejemplo eh, de este artículo, epidemia, salud, tal, tal, tal, eh, ¿no?, y acá vemos cómo queda armado, ven, hay barra ARC, este que es el ISCN, y este es el código único calculado por nuestro algoritmo, ¿no?, Decir nuestro algoritmo es algo críptico, es un algoritmo sencillo como cualquier otro. Y hay miles de estos en Internet. ¿Sí? Eh, Ven, acá está la composición de la sintaxis. El, la autoridad de resolución, la autoridad de asignación y el algoritmo que le da el nombre único. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es sencillo, no es física cuántica. Es tan sencillo como los otros científicos presentes que hacen lo mismo que nosotros. ¿No? Acá vemos cómo funciona ya el, el entorno implementado. ¿No? Le borramos un poquito para que no se vean el nombre de usuario. ¿no? Pero cada editor eh, entra con un nombre de usuario y una clave. Eh, Interrumpidme, Carlos, cuando vos quieras. ¿eh? Yo no, lo, lo cuento esto, pero el que sabe más de esta parte es Carlos en general. ¿no? Eh, porque es el que diseñó funcionalmente todo esto. Nosotros lo, lo desarrollamos, pero el que lo pensó en gran medida, el que construyó los requerimientos, el que conoce la audiencia y la funcionalidad a resolver y que fuimos siguiendo a partir de sus eh, directivas, es Carlos, ¿no? Entonces, lo que ahí pe primó, perdón Diego, es sí, sí. que me diste la, la Adelante, entrada, eh, lo que primó acá es que no pensar en un usuario experto, sino en un usuario que le sea útil el recurso, y entonces pensamos en la máxima facilidad, y aparte en la cuestión de la autonomía, o sea... Luego de que tiene acceso al portal, el usuario con su correo electrónico y una contraseña que le proporcionamos, luego de conversar con él, o sea, no es un servicio que estemos dando masivamente, esto corre boca a boca y los editores eh, que necesitan un identificador para sus revistas nos escriben, comenzamos la conversación, luego le entregamos eh, la contraseña y eh, obtienen el manualcito que tiene unas siete páginas, o sea, es muy sencillo, con el cual después lo van a poder ver, porque vamos a compartir la URL de esta página, y en la tecla que ven de ayuda, o sea, arriba dice inicio, identificadores asignados, en ayuda hay un manualcito que pueden ver, para ver que es muy sencilla las instrucciones, para que cualquiera que maneje... Eh, un programa como el OJS pueda incluirlos ahí incluso algunas personas que todavía tienen revistas que no están basadas en OJS también los están utilizando ya me adelanto a responder una pregunta que viene en el chat este, básicamente es eso eh, facilitarle al usuario no técnico la utilización de la plataforma entonces eso. entra acá cada usuario puede tener varias revistas asignadas, porque nos pasó que hay editores que tienen muchas revistas, ¿no es cierto? Selecciona cuál es la revista con la cual quiere trabajar, pone la URL del artículo y genera automáticamente el ARC. El, la propia herramienta eh, toma el, el título del propio artículo, no hace falta cargarlo, ¿no es cierto? Y le genera automáticamente el ARC. Entonces, el único dato que hay que cargar es la URL del artículo. ¿no? Es muy sencillo de trabajar. ¿No? Eh, y van quedando así todos los arc de cada uno de los eh, artículos y si uno hace clic, andan. ¿No? Bueno, como esto Eso, es... anda. <ríe> Entonces, eh, el, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las condiciones para poder ingresar? Básicamente, disponer un ICN previsto por, por la agencia argentina. ¿No es cierto? Publicar las URLs únicas por recurso, o sea, tener ya una URL para cada artículo, eso cualquier entorno de gestión lo, lo provee. En este caso, que eso, esa, ese entorno de gestión tenga al menos dos años de antigüedad, es un requerimiento que plantea la agencia ISN, ¿no es cierto?, de la Argentina. La adhesión la a políticas de acceso abierto, ¿no es cierto? Y que nombre un editor responsable para la gestión, ¿no? Alguien que se haga responsable por esa tarea frente. a... ¿Cuál es el plan de trabajo? En 2018 hicimos el diseño técnico y el desarrollo informático. En 2019 hicimos el prototipado y pilotaje público. En 2019 también hicimos la implementación de la plataforma de gestión remota. Del 20 al 22, yo diría que fue, estuvimos con mi con Carlos. Estuvimos trabajando, pero avanzamos en la pandemia más lentamente. ¿no? Pero hicimos la implementación pública, implementamos eh, el entorno de gestión de usuarios, eh, y esto es lo que esperamos hacer ahora en realidad en este año y el año que viene implementar la API que es lo que va a permitir que otras herramientas se conecten transparentemente con la plataforma no o sea como por ejemplo un display o un OJS automáticamente tome o redunde y el 23 a partir de las APIs implementar el esquema de redundancia no que cualquiera pueda redundar las capacidades de este entorno en cualquier otro servidor y que eso no conspire ni afecte y colorín colorado, este cuento se ha terminado, acá está el teléfono, el perdón, el mail de Carlos, eh, que es el responsable del servicio y que, bueno, para los que quieran seguir en contacto o que tengan preguntas de cualquier tipo. ¿Estamos de acuerdo? Les vamos a dejar la URL de esta presentación en el, en el chat. Para, y ahí están todos los enlaces. ¿Está bien? Muy bien. Muchísimas gracias a Carlos y Diego. Tenemos una lluvia de preguntas impresionante. Bueno, eh, me alegro. Eso es una, un buen síntoma de que el, la exposición generó una cantidad de, de respuestas que, que vamos a, a tratar de sintetizar. Algunas preguntas ya ustedes las contestaron pero voy a repasarlas todas y tal vez si Jorge me ayuda por si me brinco alguna. Eh, en primer lugar, este, el, bueno, la dirección del ARC, que ya ustedes lo dieron. Una pregunta que es fácil de contestar es que si eh, el ARC solo se está utilizando para revistas argentinas. Eh, eh, la respondo porque, eh, eh, como dijo, el ARC como tal... Ex existe globalmente y se pueden registrar si quieren libremente en la Biblioteca eh, Digital de California. Y es global. Lo usa tanto la Biblioteca Nacional de Francia, de Italia, eh, la Argentina, en un montón de casos. En esta implementación particular, que es Arc-Caicit, ¿no es cierto? Es solo para eh, revistas argentinas. Pero el modelo de implementación es replicable y lo puede usar cualquiera. La diferencia entre la adhesión al Arc global para nosotros es que mantienen el problema de soberanía. Si el día de mañana la biblioteca digital de California o John Kunze se jubila, vamos a tener un problema. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, entonces, nosotros okay. necesitamos adquirir, eh, adoptar un esquema que permita tanto un modelo de gestión soberano como descentralizado. Porque quizás nosotros tampoco estemos el año que viene. ¿Sí? Ok. Eh, otra pregunta importante es: ¿Qué pasa con los identificadores que aplican Cenodo o ResearchGate, que son este para, bueno, en el caso de los preprints o otros materiales que se depositan? Eh, ¿Qué pasa en el sentido de si esos se mantienen o no? Ustedes dijeron que podría utilizar varios a la vez, pero aclararé. Sí, sí, e incluso se puede eh, el arc puede ser en vez de referir el, tanto el arc como arc ait puede referir no a una URL sino a un cenodo a un identificador cenodo puede sí. haber eh, capas de identificadores no es eh, incompatible con ningún otro identificador y, y como noticia que... actualizada de esos identificadores que yo también recomiendo cuando la gente me dice sí pero igual eso quiero sacar un doy bueno lo puedes sacar gratis en cenodo Fixture, etcétera. Eh, tengo la noticia últimamente los relevadores de citas, digamos Dimension y ese tipo de recopiladores de citas eh, le están bajando la categoría. Ya no están recopilando eh, los DOI obtenidos por estos lugares gratuitos. Digo que en una política más concentradora de, digamos de, vendríamos a llamar el monopolio DOI. Este, mm. no les está dando privilegios a los DOI obtenidos en estas plataformas, pero perfectamente pueden tener un ARC y pueden tener un DOI de este nodo o un DOI de FixShare o de cualquier otro que otorgue DOI de manera mm. gratuita. ¿Y esto dan garantía de persistencia o dependen de ese repositorio para que, para su existencia? Eh, ¿Cuáles, perdón? El caso de Zenodo o de ResearchGate. Por supuesto. Eh, no, sí. cada si uno si uno mañana hace... deja de existir Zenodo, probablemente van a tener problemas. Vale. Eh, nadie puede garantizar, como ya mostramos con, con Diego, la persistencia de estas instituciones, por llamarlas de alguna manera, eh, es volátil, igual que Internet. Él mencionó ah. varios colectivos que desaparecieron. Claro. Okay. O o sea, nuestro esfuerzo con Carlos tiene que ver con eh, y a partir de nuestras experiencias con la propia Unión Europea y con nuestros trabajos con Estados Unidos y otros miembros del primer mundo es que nosotros los percibimos como eh, presentes eh, incorruptibles y eternos pero son igual son parecidos a nosotros uh -huh. ¿no es cierto eh, tienen las mismas capacidades nosotros. este pasaje por ejemplo que tuvo el pool que pasó de la OCLC a y de Arcai.org a la Library of Congress habla justamente de traslación de capacidades, cuando la OCLC dijo yo esto ya no lo quiero mantener más, no me interesa más, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros nos pasó cuando nos tocó ir a trabajar con Europeana y la estrategia de Linked Data de Europeana que era tan frágil como la que podíamos haber tenido nosotros eh, y entonces al ver eso nos quedan dos caminos, o decir el rey está desnudo y entonces todos Nada existe, o podemos al revés, bueno, entonces podemos hacer todos igual y trabajar. Obvio que no tenemos las capacidades de financiamiento que podrán tener otras agencias. Por eso es que apostamos a un modelo de redundancia, ¿no? En donde no dependa solamente de nuestra capacidad presupuestaria. Ya, no. en, mi, en, mi, en mi espíritu abarcativo, al principio yo le decía a Diego, bueno, pero démosle este servicio a todas las revistas latinoamericanas. Y Diego me decía, no. Esos tienen que desarrollar su propio mm. servicio, va a ser mejor para ellos. Porque si no, eh, copiamos el mismo modelo del DOI. O sea, imponemos algo a todos los demás países latinoamericanos que tienen que encontrar su propio camino. Con nuestra ayuda si sí, la necesitan, pero eh, ese es el espíritu. Eh, la gente quiere una solución ya, pero no siempre es la mejor la solución ya. Entonces, la idea es que, es que sean independientes en el sentido de soberanía, sobre todo. Que cada organización o país tenga su organización propia para, que no, para no perder esa soberanía. Y a, a su vez, porque creemos que la arquitectura... Una de las cosas que, que planteó en su momento como mirada estratégica, Brin y Page, ¿vieron los creadores del Google? ¿No es cierto? En el 98 ellos sacaron un paper como parte de su estudio de doctorado, donde ellos proponían su mirada sobre la web, que en ese momento era diferencial con respecto a lo que existía, que era la de alta vista. Y ellos decían que la web, en vez de ser un entorno de cooperación, al ser un entorno abierto, es un entorno de competencias. Donde cada actor compite con sus eh, demás actores. Y en ese sentido es un modelo que, donde debe primar lo federado por sobre lo unitario. Y debe primar lo pluralista y no es posible pensar que va a haber una mirada única. Estos dos chicos igual ahora ya crecieron y ahora sí quieren hacer una mirada única. Pero en el 98 eran más horizontales. ¿no? Entonces, nosotros también creemos que, al igual que por ejemplo la arquitectura que tiene OAI PMH, que es un modelo federado, donde las partes son antes que el todo y donde es una manera, la única manera que vemos que la, el fortalecimiento de la red va a fortalecer las capacidades emergentes. ¿Hay una pregunta? Sí. Eh, antes, antes quiero este, leer una... Un, no es una pregunta, es un comentario de una editora que dice que Enfermería Neonatal, una revista, lo utiliza y lo utiliza con bastante éxito. Un ejemplo. <risa> A esa le pagamos nosotros. A esa le pagamos nosotros para que hable bien. Ah, bueno, para que haga la pregunta. <risa> y hay otra pregunta de <risa> Ernesto Correa, nuestro compañero de Nicaragua, que dice que si hay ¿Algún soporte entre ArcaiSit y, y OJS? Eh, hay unos muchachos que en Córdoba hicieron un plugin eh, que articula OJS con Archisit. Nosotros eso también es pasa eso. Al, al tratar de crear capacidades transparentes, no tenemos que ser nosotros los únicos proveedores de soluciones. Hay otros que van creando herramientas eh, y que a veces funcionan de una manera, otras no. Vos, Carlos, habías contactado a la gente de Córdoba, ¿no? Sí, también hay un desarrollador peruano eh, ah. que conocí, Jaciel Pérez, les puedo dar el contacto o el link de la revista, eh, él desarrolló solo, eh, basado en el, en el nuestro, un, él tiene un identificador para su revista desarrollado sobre PUR, eh, no sobre ARC, y Tuvo la, la buena intención de, con colaboración, eh, nos ayudó y generó un plugin para Arc que funciona y está en GitHub, ahí donde los desarrolladores suben, y también en la plataforma de PKP para desarrollar el plugin. Está la versión que funciona con el Arc iSeed y está la versión que funciona con el Arc de California. Eso por ahí puede resultar un poco raro, pero para ponerlo claro, si ustedes sacan eh, en California con la autoridad de ellos, que les va a dar un número, van a tener que generar un resolvedor, que es lo que hicimos en Argentina, para que opere con ese número. Lo que nosotros hicimos en Argentina es resolverle ese paso técnico a las revistas, generar un resolvedor de ARC, que... Uh -huh es dif ligeramente diferente al de eh, California. Ahora esta gente de este desarrollador de Perú lo que hizo es eh, un plugin que se adapta al Arc, CAICIT otro que se adapta al Arc y otro que se adapta al al Pur. Y entonces esos están disponibles. Eh, no tengo garantía de cómo funciona ninguno de ellos pero hay gente que, como dice Diego, la gente de las algunas revistas de nuestro país en Córdoba lo están utilizando, y dicen que bastante bien, pero bueno, son todos desarrollos como federados, Ajá. independientes, la gente colabora eh, a favor de la ciencia latinoamericana. Ok. Ah, eh, hay otra pregunta que me parece que sí se contestó, pero la repito por si acaso, que si sí, CIT es solo para Latinoamérica y si es reconocido o será reconocido ante las evaluadoras académicas. Eh, Ar Arca y CIT, o sea, este desarrollo particular es una metodología que puede ser replicada por cualquiera. Nuestro servicio es solo para revistas argentinas. Uh -huh, si sí. va a ser reconocido, eh, esa es nuestra apuesta. No, es cierto eh, no, esto es como, es, tratamos de demostrar que tienen las condiciones técnicas, metodológicas y operativas pares como cualquier otro identificador y, tratar, eh, y que opere en condiciones de igualdad. Esto es un mundo de prácticas. Me gustaría decirles que les prometo, pero... Claro, en el momento actual, DOAJ, que todos ustedes seguramente lo conocen, el directorio de acceso abierto de revistas que tiene actualmente eh, 14, cerca de 14.000 revistas de todo el mundo, la mayoría de OJS, uh -huh. este, reconoce desde, desde sus inicios todos los identificadores persistentes. Reconoce uh -huh. tanto al DOI, como al HARC, como al HANDEL, como al PUR. Incluso se puede marcar el casillero otro. No es el caso de Cielo, que uh -huh. actualmente solo reconoce Doi. el DOI, pero en su momento hablé con Abel Packer y dijo que cuando esté en la SAPI, hable con él y seguramente eh, lo va a considerar Cielo como un identificador. Esa es la promesa verbal que me dio Abel Packer en su momento. Digamos. Que cuando las API funcionen, lo va a reconocer Cielo. Bueno, esa era otra pregunta ¿Qué pasaba con Cielo. Eh, y otra que creo que sí, ya lo resolvieron, es cómo, si podría mostrarnos en vivo cómo funciona ARC. Creo que con el cronograma que nos mostró Diego, esto queda claro, ¿no? Ya están dando, el si van al sitio web... Eh, no lo pegamos el sitio. Ahí lo pongo en el chat. Mm, ok. Sí, bueno, hay muchas expresiones de felicitación y de... Eh, por ejemplo un, una, voy a leerlo textualmente qué gran aporte realizan a la divulgación científica sobre todo pensando siempre en el contexto que nos toca atravesar felicitaciones y gratitud por el constante apoyo a la divulgación científica y técnica desde la biblioteca agustina en argentina eh, muchas, muchas otra gracias. pregunta esa también la pagaron no Sí, obvio <risa> Otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos tecnológicos para implementar ARC en otro país? ¿O cómo eh, implementar ARC? Este modelo, vi que hay una pregunta que también Ismael, eh, de Chile. Eh, nosotros tuvimos una reunión, tenía por este problema, por este tema también con la gente de Cuba, en su momento, Ajá. y les pasamos un paso a paso de cómo hacerlo, no es complejo. Ajá. En particular, nosotros usamos una herramienta que hace un resolvedor de direcciones, que hay miles en internet, ¿no es cierto? ¿Vieron como el acortador de URLs de Google? Que uno pone una URL y te devuelve una cortita, ¿no? Uh -huh. Es sí. una herramienta parecida, pero que nosotros usamos una que ya existe. La uh -huh. descargamos y la implementamos localmente nosotros, ¿no? A eso le asociamos un, esto, un, un modelo de verificación de que el ISN sea correcto y, a, y le asociamos un entorno de gestión de usuarios, que quizás es la parte más compleja, y después le asociamos una herramienta que se llama HashID. Que también es una herramienta libre y gratuita, que está disponible en internet, que se puede descargar, que genera un código único, alfanumérico, no repetible, según una sintaxis, o como se llama, una semilla. Una semilla es el punto inicial que uno le ofrece a un algoritmo para que genere un código no repetible. Yeah. ¿No? Estas tres tecnologías articuladas generan la herramienta que ustedes ven. Nosotros usamos Apache, MySQL y PHP para esto, pero se puede hacer también con otros lenguajes. Ya. Yeah. Muy bien. Y una pregunta de nuestra querida amiga Dominique Bavini. Dice que ARC a nivel internacional está desarrollando servicios de valor agregado. Eso tal, lo, lo pueden... Bacán. Mucho gusto que nos esté escuchando, Dominique. Me, me pongo de pie. este todos. El, el ARC en la página de arcs.org está toda la asociación internacional y se pueden ir a todos los comités de los cuales tengo el honor de ser parte de uno, del ARC Internacional, mencionan todos los servicios que van agregando todo el tiempo eh, de los ARC. Está toda la información actualizada en la página, eh, hay una FAC en español, que traduje yo, así que los errores son atribuibles a mí, este, y ahí se puede aprender mucho sobre los ARC, y todos los proyectos que no solo están... Eh, vinculados con las revistas científicas. De hecho, son mayoritarios los, produ los productos organizados a identificar objetos digitales o físicos de todo tipo en todas las organizaciones del mundo y son innumerables. Eh, Suiza, Luxemburgo, Francia, Alemania, bueno, acá también en Argentina. Este, y está todo detallado en la página del arcs.org, que la pueden ver. Este, en internet nosotros entendemos como servicios de valor agregado a, a aquellas capacidades que surgen de la puesta en común de datos y de sus procesos de análisis y síntesis ¿no es cierto? en términos de ARC global esos servicios de valor agregado hoy en día no son disponibilizados vía API ¿no es? O sea, que es lo que yo pueda por ejemplo analizar cuál es el grado de consulta sobre una revista o sobre otra en términos de arc el único dato que nosotros auditamos es el tráfico. Entonces eso permite, por ejemplo, generar servicios agregado sobre cuál es el artículo más leído de una revista o cuál es el artículo menos leído. En ese sentido, hay como políticas, porque después hay una pregunta de Wagner Carrillo que pregunta sobre cuáles son las desventajas. ¿No es cierto? Nosotros obviamente no le vemos ninguna desventaja porque lo hicimos nosotros. ¿No es cierto? Pero lo que sí vemos es que tenemos políticas de arquitectura diferentes. Por ejemplo, el DOI supone que hay que hacer una descripción enriquecida de, y estructurada de las, los enlaces. Entonces, pero tiene un esquema de metadatos div, eh, enriquecido asociado a cada URL. ¿no? Eso hace que después haya que sincronizar mayor cantidad de datos entre, entre, cuando cambia algún dato. Nosotros, por ejemplo, a diferencia del DOI, tomamos la determinación de que la capa de metadatos asociada al ARC sea muy finita, muy acotada. Lo único que guardamos es quién registró el ARC, cuándo lo hizo, y cuál es la URL de referencia, y cuáles son las visitas que va acumulando esa URL. Entonces son solamente los metadatos asociados al proceso de transacción del registro de la URL. Lo hacemos con la esperanza de, tomar, de tener una arquitectura orientada a los servicios que nosotros podemos garantizar, y que son gerenciados por el ARC, que son quién, cuándo y a dónde. La descripción del recurso lo delegamos en el proveedor de autoridad, que en este caso es la revista. Entonces, por ejemplo, eso hace, nos da una ventaja y una desventaja, respondiendo a Dominic y a Wagner. La ventaja es que no tenemos problemas de sincronización de datos, porque siempre sabemos cuándo fueron sincronizados y siempre sabemos si son vigentes o no, porque si la URL resuelve, funciona, si no, no. ¿No es cierto? No tenemos que ver si los metadatos asociados están actualizados o no. La desventaja es que los servicios de valor agregado posibles son también más acotados. No podemos hacer análisis sobre cuántos artículos hay sobre psicología. ¿Entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa sería como un poco el, el, el, la penalidad y la ventaja de este tipo de arquitectura. Espero haber respondido. Perdón. Ok, gracias. Eh, una, otra pregunta que nos hace Ismael Cáceres, creo que ya la tocaste, pero... Sí, él dice que lo ha aplicado, que, eh, pero tiene dudas sobre cómo se implementa un resolvedor porque no lo han podido hacer. Si ¿Sí podrían orientar. Eh, no, si quieren, acordamos con Carlos un día de, de asistencia técnica, de un taller. Lo vemos porque les prometo que no es algo difícil, eh, uh -huh. que no es física cuántica, que hay mil maneras de hacerlo, que no hay una sola. Eh, ¿Estamos de acuerdo? Y les contamos la que nosotros, ustedes pueden hacer una parecida u otra. Estamos de acuerdo. Eh, no, no, nuestras condiciones para que esto mejore es que esto se multiplique. Así que nosotros, cuantos más haya, mejor. Hemos avanzado bastante con los cubanos, lo que pasa es que los tiempos de la burocracia llevan. Ellos están solicitando para el costo del servidor y el sueldo del, del desarrollador una financiación a la UNESCO que ya están cerca de obtener, porque, como todos ustedes saben, los cubanos tienen una sola revista con DOI, todas las demás revistas de Cuba no tienen ningún identificador, entonces es un problema muy importante para ellos, y aparte ellos tienen muy claro este modelo de soberanía, y entonces eh, están próximos a comenzar con un desarrollo piloto del ARCA en cuanto consigan esa financiación que les falta. Muy bien, eso eso es una buena noticia, puesto que recuerdo que comenzamos con esto a través de Carmen Sánchez, cuando nos lo planteó hace ya ¿qué? como casi dos años, ¿verdad? Sí. Y ojalá lo logren. Este... Y fuimos avanzando con las conversaciones con Carmen, que ah. nos fue a, hablando con diversas personas del IBIC cubano, y entonces fuimos avanzando. Su interés es muy grande en este proyecto y en desarrollar en base en todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Un modelo cubano del ARC en el que tienen nuestro apoyo. Ok. Este, pienso que un taller sería una cosa este, muy útil y que podríamos organizarlo desde la Academia Latindex perfectamente, puesto que a Latindex también, según lo que discutimos en la Última reunión de la academia, este, nos interesaría plenamente promover esta, este identificador persistente para lograr esa, esa independencia, esa soberanía de cada, de cada organización que compone la Tindex. Sabemos que la Tindex es un servicio, un sistema co colaborativo y que cada organización, entre ellos CAICID, pues... Tiene, eh, da el apoyo que se necesita para que la Tindex siga existiendo y siga mejorando. Y creo que este es un elemento importantísimo para eh, avanzar en este sentido. Eh, hay más preguntas, más felicitaciones desde Brasil, de parte de Nilsson Jr. Eh, si podrían opinar sobre las referencias que no tienen acceso en línea. Perdón, esta, esto se me quedó en, en, en el tintero, sí. Hay eh, referencias que eh, no tienen acceso en línea, no se le pone la URL porque no lo tienen en un artículo, por ejemplo. Entonces eh, la editora pregunta si esto es este eh, conveniente o eh, válido. Yo diría que sí, pero ¿la opinión de ustedes? En, en términos funcionales, como decíamos antes, un identificador persistente en entornos en red tiene que poder resolver algo. O sea, resolver una función. Y si nosotros lo ejecutamos, no me llevaría a ningún lado. Entonces, Se puede contemplar, técnicamente es posible. Sí. Podríamos crear una página única eh, de no resolución. O sea, de artículos no publicados. No publicados. ¿No? Pero es una solución... No publicados en hay... la web, ¿verdad? ¿eh? Claro, no publicados en el entorno digital, perdón, sí. Eh, es una solución técnica que hay que acordar, es técnicamente posible, hay que tomar una decisión política al respecto, de política de publicación, mm. ¿no? Interesante, porque sí, yo por ejemplo lo he usado porque yo mantengo mi colección de libros en papel <risa> impresos, este, pero, y, y los refiero en algunos textos que he elaborado, eh, porque no conozco la versión o la busco en la web y lo único que las tiene son Amazon o, o, o los que venden textos y, y eso no es una referencia, un enlace este, eh, no. libre, abierto, ¿verdad? El asunto es que eh, lo importante en este caso es que si, qué sé yo, el autor es eh, importante referirlo porque es de las personas que las únicas personas que han hablado del tema, pues habrá que hacerlo, a pesar de que el texto no esté disponible en la web. Yo creo que, que conforme avance el tiempo, estos van a ser los, los casos menores, pero que por el momento, pues tendremos esa posibilidad todavía. Pero por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia, eso lo hace generando un arc único para cada entrada del catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Si fueran autores argentinos, sería un ARC único para la ficha catalográfica del libro ese. Uh -huh. Entonces, eso no describe el libro, describe la ficha catalográfica del libro. Ajá. Entonces, eso es posible. Con respecto ¿No? a esto de la TINDEX y los, y los identificadores persistentes, yo noto, bueno, venimos hace años con Diego que recibió un gran impulso en Latinoamérica el conocimiento de los identificadores persistentes el agregado de las ocho características de, re, de revistas eh, en línea que hizo la Tindex, cuando agregó la característica de identificadores. Este, y eso hizo como mucha docencia en que los editores se preguntaran, los que no conocían, sobre los identificadores persistentes. O sea, fue un aporte eh, muy importante de Latindex al conocimiento primario de los identificadores persistentes. Y en ese aspecto les digo que esto que estamos contando nosotros no son las últimas noticias de los identificadores persistentes, porque los identificadores persistentes van a seguir proliferando, de hecho... También tengo contacto con Anita Brandowski de la Universidad de California, que ha desarrollado identificadores, algo que no tiene mucho desarrollo todavía en la América Latina, utilización, pero ellos han desarrollado una base de identificadores persistentes para dentro de los artículos, para plásmidos, células, eh, contenido celular, ratones, todo tipo de cosas muy útiles en ciencias de la biología o de la medicina. Y entonces, aparte de tener un DOI, un ARC, lo que sea el artículo en sí, hay identificadores dentro del artículo. O sea, si tal artículo habla de un cepa de ratones identificada por un identificador persistente, eso lo hace unívoco a ese artículo sobre esos ratones, y entonces es fácilmente ubicable en la red. O sea, también van a proliferar los identificadores dentro de los artículos. Una idea también que todavía mencionó Diego, también para contarles una noticia, es eso. El tema de que la biblioteca francesa identifique conceptos en su cultura, es algo que, obviamente, como tendemos a copiar modelos franceses también en Latinoamérica, va a proliferar el tema de identificar autores, eh, digamos Bordier, Freud, etcétera con identificadores suerte. persistentes eso también va a proliferar porque va a permitir saber en una búsqueda si nosotros ponemos el identificador persistente correspondiente a Freud todos los artículos de la ciencia mundial que hablen sobre ese eh, un, un detalle Carlos que, que quizás tendría que haberlo comentado durante la presentación que justo el 19 de julio, o sea, hace menos de 10 días, uh -huh. ¿no es cierto? El consorcio W3 aprobó la recomendación técnica del DID. El DID es Decentralized Identified. O sea, y es una arquitectura muy parecida a la del ARC, Kaisit, porque lo que plantea es un identificador con tres componentes. El primer componente dice cuál es la sintaxis de los siguientes dos. ¿No? Y el siguiente componente es un componente encriptado. Entonces, eso es lo que permite es que cualquiera pueda ejecutar ese identificador en cualquier servidor, siempre que siga la sintaxis que dice la primera parte. Es como si dijéramos que la primera parte dice en qué idioma está escrito la segunda parte. Entonces, si yo leo esto, voy a buscar el diccionario, y puedo leer la otra parte. Nosotros hacemos lo mismo, la diferencia es que nuestro diccionario dice esto está escrito en ISCN. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es una patada en el tablero muy importante En el mundo de los identificadores Porque lo que propone el Consejo de l 3 es que No debiera haber una base centralizada De identificadores Y por otro lado genera condiciones de compatibilidad Entre los identificadores únicos Y la arquitectura de blockchain Blockchain tiene una arquitectura muy parecida Que dice, yo lo compilo de acuerdo A cierto parámetro de compilación ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá el parámetro de compilación sería Publicado, sería público Todo el mundo lo conocería y eso es lo que permitiría su re repetición. No, no lo pudimos incorporar en la presentación porque se publicó hace menos de una semana. Pero nos hubiera gustado incorporarlo porque nos da un espaldarazo muy importante al arquitecto. Es una que... muy buena noticia. Muy bien. Muy bien. Hay, hay una pregunta que se me quedó por ahí. Que eh, dice que, este, de parte de Valeria Burkhardt, eh, que ellos han estado implementando el, el ARC eh, pero han tenido como dificultad que para poder introducir el URL del artículo en Archive Seed, ya debe estar publicado y para incluirlo en el PDF o HTML nos obliga a despublicarlo editarlo y volverlo a publicar si hay otra forma más sencilla eh, Hay dos formas posibles creo igual habría que probarlo o sea, a mí se me ocurre. El tema es que el ARC nuestro, el ARC IC, como, tal como lo hemos implementado, cuando uno pone la URL, verifica que la URL exista. Sí, sí, sí. Esto lo hacemos para prevenir que nadie eh, cree, genere identificadores persistentes a, a objetos que no existen. Entonces, es obligatorio y mandatorio que el HTML o el PDF exista antes. ¿no? Esto es un problema que también identificaron... Eh, Brittany Page antes y Ted Nelson antes en la década del 70, cuando pensaron en la escritura del hipertexto, que es que el hipertexto es el único tipo de artefacto cultural en donde el destino tiene que preexistir al origen. ¿No? Si yo hago un enlace, la página de destino tiene que preexistir al origen. ¿Estamos de acuerdo? Eso, sí. cuando yo escribo un libro, no ocurre así. El destino va sucediendo después. ¿No es cierto? Sí. Entonces, en el ARC pasa lo mismo y en cualquier edificio presidente. Yo tengo que primero. Tengo que existir el destino y después el origen. Una posibilidad es que hagan el enlace a la página de metadatos del artículo y no al HTML y al PDF. ¿no? no sé si será una buena o mala práctica porque después les va a quedar un identificador presente asociado a la página de metadatos y no al objeto digital. Pero eso es una decisión del editor. ¿Estamos de acuerdo? La otra solución, solución polémica que aporto yo es que también los editores piensen que el PDF es un elemento estático, lo conservamos como en la comunicación electrónica, pero bueno, tuve innumerables discusiones durante años, cómo numeramos las páginas ahora, una discusión que seguramente ya se saldó, nadie va a numerar un HTML, y ahora eh, esa discusión se terminó de entender. Yo diría que no pongan en el PDF, ya que uno va a acceder a la revista electrónica por su HTML, y va a acceder en el 99% de los casos en uno JS, que va a tener, es posible en la página del HTML poner el ARC solamente ahí, y entonces no creo que se pierda la referencia. Uno va a tener, si tiene el PDF va a tener el título, si se le ocurre buscar por el título un artículo, va a llegar a esa página web donde va a estar el ARC, digamos. Digo, para no andar descorrigiendo des los PDFs o modificando los PDFs, que son un elemento muy útil que conservamos, pero es el pasado de la comunicación científica. O sea, <risa> eh, el futuro, por ahora, es el HTML o el XML, chat, etc. Perdón. <risa> es muy interesante. Eh... Y eso nos concierne directamente a quienes estamos trabajando con revistas, propiamente. Eh, otra pregunta es si Google Académico identifica la citación repetidamente. El, no, la verdad es que nosotros no podemos garantizar si es repetidamente o no. Dentro del esquema de, de lo que planteamos en la presentación como esquema de redundancia, el arcaicit tiene asociado un punto de consulta OAIPMH. ¿no, cierto que va a permitir que cualquiera pueda eh, consultar cuál es la URL canónica de ese recurso, o sea, la única, uh -huh. y cuál es la fecha de, de actualización de esa URL canónica, que son los dos datos que le importan al World Scholar, URLs canónicas y fecha de, de última actualización. Y en ese sentido, es un protocolo accesible al World Scholar. World Scholar cosecha o IPMH o Sitemap, que son los dos protocolos que soporta. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, y por último, Ismael Cáceres dice que la charla que han realizado ha sido interesantísima y que agradece los esfuerzos. Muchas, este, muchas gracias a nosotros. Yo tengo, gracias. yo tengo dos preguntas también y para, para ir cerrando porque ya eh, hace rato y debemos estar cansados. Eh, una es si la Tindex podría utilizar el ARC en su directorio como un campo más para... Eh, a la parte del ISSN que ya se usa, pues utilizarlo para identificar la revista. Sí, técnicamente eh, en el mismo taller podemos ver cómo hacerlo. Sería La idea es que sea automático, que no haga falta asignarlo manualmente. Uh -huh, uh -huh. Hay dos maneras de resolverlo, porque la tíndex podría ser un concentrador del ISSN, eh, pero eso la verdad es que teníamos que hablarlo en términos de políticas de agencias ISSN. Una de las miradas que había propuesto Carlos es que este sea un, un, un identificador presente que potencie la mirada ciudadana sobre los recursos digitales. ¿En qué sentido los ciudadanos? Que la agencia de gobierno sea una agencia nacional, que tenga anclaje en las políticas públicas de gestión de la comunicación científica y no en una política comercial o empresarial. Y la TINDEX es un organismo que concentra y agrupa agencias nacionales. Y en ese sentido sería un, un mediador legítimo. Para el creo yo, es una opinión, Ajá. ¿no? Es técnicamente posible y es políticamente viable. Eso es lo que queremos decir. Que técnicamente es posible y es políticamente viable. Ajá. Creo yo, Carlos, ¿estoy equivocado? No, no estás equivocado. Es así. <ríe> muy bien, muy bien. Este, y la y la última pregunta es la pregunta del millón. Eh, ¿Por qué no abandonamos el DOI y aplicamos el ARC? Ya sé que los dos se pueden usar, pero está, estoy planteando la pregunta para decir, bueno, ¿por qué no usamos más el ARC? ¿Qué es lo que nos impide o qué es lo que nos está eh, impidiendo avanzar en un servicio que es gratuito, abierto y que podríamos eh, o aplicarlo en forma mucho más amplia, dentro del concepto de la ciencia abierta y del acceso abierto también. En esto Carlos y yo tenemos miradas parecidas y diferentes, porque pensamos igual pero por motivos distintos. ¿Es <risa> eh, mi pero mirada hay... es, es sistémica, que es que nosotros no deberíamos usar esfuerzos en luchar contra el DOI, sino tratar de encontrar un mecanismo que sea sistémicamente más accesible que el DOI. Y la propia sinergia del sistema va a ir desplazando. Eh, no es cierto, de hecho, es lo que está, nos está pasando al menos en el sistema de publicaciones argentinas. ¿no? Y entonces, nosotros ahorramos entonces el esfuerzo que tenemos que poner en combatir al DOI, y lo podemos concentrar en producir marcos alternativos. Y si eventualmente el día de mañana el DOI cumple con las condiciones de gestión que nosotros necesitamos, lo adoptaremos también. No somos anti-DOI. En estas condiciones es muy difícil recomendarlo como buena práctica. ¿no? Uh -huh. eh, y esa sería la, la razón. O sea, yo no, no, no, no lucharíamos contra, sino que tendría bueno, yo creo que va a ir. es un proceso que va a ir ocurriendo. Y en el mejor de los casos, quizás la solución no llegue a ser el Arc-IT o una arquitectura como esta. Pero va a mostrar que hay pluralidad de opciones y ya la semana pasada el Consejo de 3 sacó una, esta, que es compatible con esta agenda. O sea, va a ir creando variaciones eh, en este sentido, desde nuestro lugar en el modelo geopolítico de la comunicación científica, eh, si llegara a existir un único modelo de orden global no sería el nuestro, sería el de otros. Entonces, a nosotros este nivel de caos nos beneficia. La diversidad, el, el, la poliglosia, el pluralismo, la diversidad y multiplicidad de, de arquitecturas posibles nos beneficia porque es un mundo que permite eh, diferentes escalas de capacidades coexistan. En un mundo donde hay una sola solución, seguramente no va a estar diseñada para nosotros. Sí. Adelante, sí. Carlos. Sí, Carlos. Yo, yo solo agregaré una reflexión de Sun Tzu, que en el arte de la guerra dice, por ahí les parece, les parece terrible que hable de guerra, pero digo, eh, somos grandes, como dijo Diego, y, y estamos en el en el sur del mundo y damos batallas que sabemos que están ganadas antes de comenzarla. O sea, dar una batalla contra el DOI no es nuestra intención y es nuestra intención y esta conferencia lo muestra y las 80 revistas argentinas que tienen este sistema lo muestran, o sea, muestran los avances en el sentido que queremos lograr nosotros. O sea, que no es reemplazar ni combatir al DOI, sino eh, instalar otros conceptos, como dijo Diego, y me parece que lo estamos logrando. Muy bien, bueno, este, creo que no hay más preguntas eh, de parte del público, de parte mía tampoco, así es que eh, podríamos finalizar, aunque creo que que la, la, el impulso, la intención es seguir aquí conversando todo el resto del día, pero no se puede, es imposible. Así es que eh, muchísimas gracias, ha sido muy interesante la conversación, ha sido una, como varios han dicho en el chat, una intervención sumamente interesante. Y bueno, tenemos que continuar entonces con ese taller y también habíamos... Eh, planeado pensado en la Academia latindex elaborar un panel de discusión con especialistas de otros eh, ámbitos, otros países que pudieran también este, eh, informarnos sobre las posibilidades que se abren en este sentido y sobre todo porque hemos pensado que, eh, como ya dijimos, Latíndex puede ser punta de lanza para avanzar en este campo así es que Muchas, muchísimas gracias, gracias eh, y gracias a quienes nos escucharon a quienes participaron con preguntas y este, sabemos que siempre están ahí a la par de la Tindex eh, acompañándonos eh, y pensamos que podremos tener otras conversaciones próximamente, estaremos informando para sobre este y otros temas así es que que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y hasta pronto. Y gracias a Diego y a Carlos que nos han entretenido dos horas con esta conversación. <risa>